aparte es que me de dudas huevón, será que uno embaraza una vieja así con un beso con lengua porque es que María Alejandra dice que yo la preñé y el beso fue con lengua y un poquito de saliva y ya pero ella me dice que no, que tiene tres meses de embarazo y el beso, eso fue mejor dicho tres segundos y ya, y ella dice que no, que, que la preñé que eso es el nuevo método de embarazo entonces yo no sé qué hacer huevón ni esa vieja ya me ha sacado mucha plata y todo y es que para ir al médico y eso, entonces no sé huevón, no sé qué sabe más <risa> yeah. Yeah, <laughs> <laughs>